Bueno, para nosotros, para la hora de Hurlingham es un gran placer, hoy arrancando la semana, hoy martes, estamos acá con Seba Giroma, con todo el plantel, con parte del plantel de la tercera división de, del triangulito que salió campeón en la división C de Futsal en la en la tercera y como siempre decimos la hora de Hurlingham está al lado de los deportistas, de los vecinos y las vecinas de Hurlingham. Muy buenos días muchachos y felicitaciones. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos y Buenas tardes, un placer estar acá ¿Cómo, cómo andas Leo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, Fede Bien, todo bien ¿Vos, Toto? Bien, bien, feliz, feliz, contento ¿Feliz, contento? Está bien, está bien ¿Seba? ¿Cómo andamos? Bien, bien, por suerte todo bien Muy contento con los chicos Y, y tranquilo, ya un poquito más tranquilo ¿Y acá mi amigo, Ero? Y de 10, arrancamos 10 la semana Está sí. <risas> bien Está bien, está bien. Bueno, eh, la verdad para nosotros es un placer recibirlos porque dejaron a Hurlingham donde tiene que estar, que es bien arriba, ¿no? ¿Cómo fue un poco el campeonato en general, si quieren ir contando un poquitito? Bueno, la verdad es que, que arrancamos mal. Eh, en los primeros seis partidos empatamos dos, perdimos dos y ganamos dos. No estaba en nuestros planes arrancar así. Mm creíamos que íbamos a arrancar de otra manera y bueno, nos fuimos afianzando con el correr de los, del tiempo, de los partidos y, y creo que, que en la segunda ronda llegamos a, a nuestro punto máximo y, y logramos poder hacer todo lo que, lo que teníamos planificado a principio de año que, claro. que lo pudimos ir logrando paso a paso. no Sí, porque la, la división C es muy... Es, es... O sea, año tras año se, se va complicando también el futsal, para eso se va aprendiendo, ¿no? Eh, ¿Es lo mismo, hace cuánto vos estás jugando al, al futsal, Dylan eh, Yo arranqué este año, eh, así AFA, lo que es tercera y eso, arranqué mm. este año con Sebi y, y nada, la verdad que fue un cambio muy distinto, aprendí prácticamente todo mm. y nada, pero ahora contento, contento. Porque no, no es como el Babi, uno está acostumbrado, ¿no? Al Babi o al, o al fútbol de, no sé, ponele de barrio. Claro. Eh, y esto vos capaz tenés que estar cinco minutos a full, digamos, después descansar y volver a entrar y esas cosas. Sí, obvio, no, no, es otra cosa. Yo <coughs> venía jugando en un club de barrio que no era lo mismo. Y, y nada, la verdad que fue un cambio muy distinto el tema de la pretemporada, los entrenamientos muy intensos. Y, y nada, pero contento porque... A pesar de que arrancamos no como queríamos, pero mm. después durante el año se dio todo, se dio todo como, como queríamos. Bien, bien, bien. Vos, Leo, ¿qué, qué es para vos el, el Club Deportivo Burlingame? ¿Hace cuánto tiempo estás? ¿Y este es tu segundo campeonato? ¿En cuarta saliste campeón? Claro, eh, no, yo llegué al club en 2018. y ah, Ya la segunda, vez, la segunda oportunidad que tengo de salir campeón. Siempre estuve con Sebi. Mm. En el primer año en quinta salimos terceros, segundos, terceros en el primer torneo, eh, después bueno en 2019 salimos campeón mm. y en el 2021 el año pasado eh, por el tema de la pandemia que se modificó el torneo y todo llegamos a la final invictos que fue cuando perdimos. Claro, claro, claro. claro. Eh, bueno, este año ah, eso es, ahí, co ahí costó ¿no? Ahí costó. O sea, fue un momento duro, digamos, para después salir y hacer el campeonato que hicieron hoy, eh, que terminaron hoy, digamos. Sí, porque la mayoría nos quedamos, estuvimos el año pasado tanto en cuarta y, y, ter y tercera, porque también el año pasado que se jugó la Copa Argentina, también algunos se quedaron, como Tommy Frank. Mm. Eh, también chicos que el año pasado estaban en quinta, que este año subieron con nosotros, como Alejo. Bien. Eh, sí, la verdad es que nosotros desde el primer momento nos propusimos lograr este objetivo y bueno, creo que hicimos todo lo posible y así nos fue también. Y estás en un puesto vos, que es el del arquero que tenés que compartir, ¿no? También tu espacio con, con tu compañero, digamos. Sí, sí, he este tenido mi compañero fue Kevin sí. eh, el año pasado también y la verdad es que él me hizo, al menos a mí en lo personal, me hizo mejorar Mirá. el hecho de la competencia, si bien éramos dos mm. y siempre estábamos Casi, casi todos los partidos tuvimos los dos citados. Eh, creo que la, la competencia sana, al menos a mí, me sirvió y me hizo mejorar y me hizo algunos partidos jugar bien. Él también tuvo buenos partidos. Está bien. Creo que de, de mi parte, digo que siempre intentar ayudar al equipo. ¿Y mi amigo Toto, cómo, lo, cómo tomó este campeonato? Y además, que es la, tu hermano es la mascota de la tercera, ¿no? <risa> eh, no, sí, la verdad es que. Lo lo quería lo queríamos mucho creo, todo el plantel, entendimos desde el primer minuto que el que estaba tenía que sumar desde cualquier lado, desde donde le toque, y el que no estaba de acuerdo dio un paso al costado, eh, pero yo creo que los que al final estuvimos entendimos el mensaje, que todos juntos era mucho más fácil. Y nada, incluso mi hermano lo entendió que bueno. Eh, <risa> Para todos lados. El único partido que faltó, eh, perdimos. Mirá. El único partido que él no fue, perdimos. Y nada, eh, nada, yo estoy re agradecido con los chicos que lo trataron siempre re bien. Eh, y nada, me pone contento que, que tome de ejemplo a muchos de ellos porque son. Además de buenos jugadores, son todas grandes personas. Sí, sí, eso, eso sí. se lo ve. Eros, es un grupo este muy unido, ¿no? Vos personalmente, cómo, ¿cómo fue un poquitito tu, para que me muevo acá si entras, eh, tu año? Y nada, eh, sí, es un grupo muy unido, porque ya venimos del año pasado, digamos, la gran mayoría. Y nada, sí, también como que nos une. Ponerle, bueno, nosotros estamos tenemos que entrenar a las diez y media, mm. a las nueve ya estamos en el club ahí tomando mates jugando las cartas boludeando mm. y, y eso también nos une un, un montón mm. y, y nada claro los une los une como plantel como grupo pero a la hora de trabajar también trabaja. sí obvio eso sí. cuando toca diez y media a entrenar ponemos modo serio y en entrenado, serio sí, sí. y entrenado. O sea, boludear aporta. Claro. claro, el, el boludeo aporta para claro. lo grupal. Digamos. Tenés que boludear antes <risa> para, después, ya. para después meterle con todo. ¿Vos hace cuánto tiempo estás en el, en el club? ¿Cómo, ¿Cómo fue un poquitito la actividad del futsal en vos? No, yo estoy hace mucho. Porque yo empecé en promocionales cuando era chiquitito. Eso es antes de octava división. Claro. Y, y después dejé y volví en sexta edición, que nada, y volví con Toto, que Toto está de séptimo, creo, y y, ahí, y ahí, de ahí le dieron. Me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, Seba, contame un poco, eh, ¿cuándo pensaste vos y el grupo de, de chicos que se podía dar el, el campeonato que se dio? Justo justo era algo que, que yo les había comentado a ellos el otro día que fuimos a comer, eh, a algunos a algunos pocos, no, no a todos, que, que habíamos ido a comer y, y le dije que, que yo me di cuenta <coughs> en, un, en un momento que contra la, la UAI ¿no? <coughs> que ganamos 1-0, hicimos un gol de pelota parada. Faltando que, dos minutos y sí, medio. Sí, que el, que el gol, claro, eso te iba a decir, que el gol era un 0 a 0 clavado y pudieron darle, pudieron ganarlo, digamos. Abrimos el, el partido con un gol de pelota parada y faltando un minuto y medio nos echaron a un jugador, a mm. Fe, mm. y terminamos defendiendo el partido con tres. Terminó el partido oh. defendiendo con tres. Oh. Y, y ahí creo que me di cuenta de que, de que lo podíamos lograr y te estoy hablando 20 fechas atrás, mm. 25 fechas atrás. Y después se dieron un montón de cosas eh, Ganamos al más fuerte Dos fechas después Faltando 14 segu 20 segundos eh, Le ganamos a Huracán Que era el que venía puntero en su momento Cuando lo cruzamos mm. eh, Le ganamos bien Jugando muy bien Intentando y, y jugando muy bien O defendiéndonos muy bien Porque ellos nos proponían mucho El arquero jugador durante todo el partido Y sabíamos que teníamos que defendernos Y el que mejor defendía y era el que iba a ganar Sí. Y la verdad que nos defendimos muy bien ese partido, hicimos lo que había que hacer. Eh, después eh, dimos vuelta un resultado el clásico contra la Catedral. Eh, faltando un minuto se nos pusieron uno arriba. Mm. Empatamos faltando 50 segundos y lo ganamos faltando 14 segundos. Y ahí, y ahí creo que fue también el punto, digamos. Porque digamos que el campeonato ustedes lo pelearon con la Catedral o, o contra algún club más. Yo creo que contra la Catedral, ¿no? Sí, veníamos contra el Huracán, después Huracán ahora, sobre las últimas de fechas, dejó algunos puntos en el camino. Mm. Y, y terminamos peleando contra la Catedral. La verdad que, que también para, para ellos seguramente haya sido un gran torneo. No hay sí, que obvio. sacarle obvio, mérito hoy. Creo que, que hicimos un poquito más, me parece. Mm. Eso, hicieron un poquitito más. Y después cuando vos, o sea, ahora ganaron el torneo... Y vos ves para atrás todo el esfuerzo que se que hicieron cada uno de ustedes en el sentido eh, terminar tarde los entrenamientos, juntarse, eh, capaz día de lluvia, frío, ¿no? Es complicado. Yo creo que esas cosas son las que, las que más fuerza te dan después a la hora de, de poder competir, ¿no? Hmm. Llegar a casa tarde, levantarse temprano, eh, con lluvia, con calor, con frío. Nosotros estamos... Eh, entrenando en el playón del microestadio que en invierno te la regalo mm. y, y ahí estaban ellos entrenando rompiéndose el lomo y creo que esas cosas son las que más más te unen mm. las que más fuerzas te dan después las que decís cuando tenés que competir estoy haciendo un recontra esfuerzo todo durante toda la semana eh, claro. para este momento entonces mm. es cuando más fuerzas tengo que tener mm. y creo que que todo ese esfuerzo y todas las adversidades que se nos fueron Poniendo el camino nos dieron más fuerzas a nosotros y, y bueno se pudo lograr lo que lo que queríamos y el creo que el prima el primer eh, eh, empuje fue perder una final el año pasado como decíamos claro eso ahí ahí iba ahí va yo creo que este campeonato arranca cuando o sea es, es, esto que ustedes lograron de salir campeón en este campeonato arranca cuando tuvieron lo que pasaron el año pasado, que estuvieron también ahí de ganar el campeonato y no se pudo. ¿Se saca más cosas buenas cuando perdés que cuando ganás? ¿O toda esa experiencia igual, no? Eh, siempre vas a fracasar muchísimo más que lo, lo, lo que ganás. ¿no? Mm. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de, de hace años venir peleando y de volver a salir campeón, de quedar segundo puesto, tercer puesto. Y, y bueno, eso a nosotros nos hace un equipo competitivo con una mentalidad de querer ganar siempre. Cuando perdemos o empatamos nos duele mucho. Es una realidad. No nos gusta ni empatar ni, ni perder. Y creo que, que de, ese, de ese traspié, porque vamos a decirlo así, sí, porque sí, no fue sí. un fracaso no para puede, nada no perder durante todo un año y perder una final, son partidos y te puede pasar. Eh, de ese traspié creo que nos dio el empujón para decir, vamos de nuevo, mm. vamos de nuevo, mm. dale, todos juntos vamos de nuevo, vamos a volver a intentarlo, creo que, que lo merecemos y vamos todos juntos. Y lo primero que dijimos cuando nos juntamos, lo que veníamos el año pasado fue, vamos otra vez por, por lo que no se nos dio el año pasado claro. y queremos que se nos dé este año y vamos a trabajar por eso. <coughs> y como digo, también fue laburo, fue esfuerzo, fue sacrificio, no fue magia. Porque eso claro. no existe y... Mm. y mm. No, no, no fuimos campeones por casualidad, sino por causalidad. Lo causamos y lo generamos nosotros. El, el tema del, de, de la preparación física, ¿no? Y el tema también de, eh, cuando ustedes ven los videos de, digamos, de los rivales, eso tiene un nombre que ahora no me sale. Scouting, ahí video está, análisis. Ahí está, videoanálisis video y todo. Eh, ¿Pasa ¿Pasa en la cancha lo que ustedes ven del rival antes? Y cuando pasa eso, ¿se acuerdan ustedes, le, le, a los chicos, ¿se acuerdan ustedes de, la, de lo que dijo Seba en ese... Es ¿Coaching ¿eh? ¿es? Scouting. Scouting. Scouting. Lo que pasa es que yo el inglés ando medio mal. ¿Hay un mate? Ah, eh, sí, sí, yo creo que, que sí, que eso, eso te ayuda un montón. Mm. Eh, en todo, sea defensivo, ofensivo, pelota parada, en todo. Mm. Yo creo que ponerle a mí en lo individual me sirvió mucho también en muchas cosas que yo jugué de último, que aprendí a hacerlas, que a lo primero capaz que miraba un video y lo hacía mal, sí. o cosas así. Y en lo grupal también nos, nos dimos cuenta de muchas cosas, las transiciones y todo cosas así. Yo creo que eso sirvió todas las veces que los hicimos y, y nada, la verdad que eso también fue un plus también para, para nosotros. Sí, pero cómo no. Ah, entonces no. Un muro, pero ese muro necesita de ladrillos y de construcción. ¿no? Que vos decís, tenés cimientos y tenés cosas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que vos decís para que se consolide un equipo y que luego tenga la posibilidad de ser campeón? ¿Qué es lo que vos opinás? ¿Qué cosas se necesitan? El ladrillo más importante es buena gente. Mm. Buena gente que te acompañe hasta el final. Eh, gente con, con valores, con buenos valores y que sean frontales, puntualmente también, ¿no? Que nosotros hemos hablado un montón de cosas y nos hemos dicho un montón de cosas a la cara, puertas adentro, nos hemos mirado a la cara y, y decir, bueno, esto no va, esto va, y creo que la autocrítica que, que fuimos teniendo nos hizo crecer un montón también, ellos me han dicho cosas a mí, yo les he dicho cosa, cosas a ellos, y, y fuimos creciendo todos juntos, y eso es parte del proceso, pero siempre con buena leche, con, de buena fe, nunca nadie vas a escuchar de ellos decir algo de mala fe, algún comentario que, que nos sume, mm -hmm. ¿sí? siempre para construir, como decís vos, un muro, eh, y no para destruirlo, nosotros estamos, estamos creo que todos, la mayoría, eh, construyendo, y fuimos construyendo todo eso. Después viene lo, lo de siempre, lo que pide un deportista, eh, el sacrificio, el esfuerzo, la responsabilidad eh, El sentido de pertenencia también Que es importante Un montón de cosas Me diste unas cuantas cosas Ser buena gente, tener valores Autocriticarse, escucharse mutuamente El sacrificio, compañerismo, responsabilidad un montón, de, un montón de ladrillos, pertenencia, me, diste, me tiraste ahí entre las cosas que me dijiste Con ocho o nueve ladrillos mínimos Sí, sí, la verdad que, que es, es lo, lo principal. Después hay que ir al deporte, ¿Sí? la disciplina, ir jugando la, lo, un montón ¿Y de cosas. Un club de amigos también, llevarse bien dentro y fuera de la cancha, eso es importante. Sí, sí, la verdad que, que nada más lindo para, para mí en lo, en lo personal, que, que puedan compartir momentos fuera o extra futbolísticos eh, todos juntos, o la gran mayoría, por ahí falta alguno falta el otro, ¿Sí? ¿Sí? pero que que todos, la gran mayoría, compartan un montón de, de momentos fuera, o, con, o me, me incluyen a mí también, vamos para acá, vamos para allá. y La verdad que eso te, te une como grupo, te hace ser mejor persona también, porque si te rodeas de buena gente, tarde o temprano terminás siéndolo y, y aprendes un montón. La verdad que, que fue un año recontra positivo, pasamos un montón de cosas malas, no te voy a decir que no, como todos. Pero creo que, que fue muy positivo y que si miras para atrás, eh, yo muy contento por, por el crecimiento de ellos. Sabiendo que, que podía pasar o no ser campeón, yo creo que ya habíamos ganado y, y, y el verlo haberlos visto crecer tanto como persona como jugadores o lo que sea, creo que ahí mi trabajo ya estaba cumplido. Me voy a las noches del, me voy a las noches del playón en el entrenamiento. El entrenamiento, como hemos hablado contigo muchas veces, es eh, poner en práctica gestos técnicos. ¿no? Es decir, dónde están ubicados en la cancha, el espacio, el tiempo, empezar tiempistas. La pregunta es para vos, pero para los jugadores. ¿Ustedes se ayudan entre ustedes cuando están haciendo una jugada preparada y por ahí no sale? Eh, ¿Ustedes tienen ese celo de decir, che, hagámosla de vuelta, posicionémonos mejor y veámoslo de vuelta? Para Mira, yo, todos yo te, te cuento: Leo, Toto, Eros, Ale, que está ahí. ¿Te interesa eh, la pregunta? Jere. <risa> eh, ellos vienen conmigo hace cinco años ya, trabajando conmigo. Entonces saben un montón de cosas que yo pido. Y él, que es nuevo, te lo va a decir ahora: ¿cómo se acercaban ellos cuando él estaba fuera o lo que sea y no le salía? Tratá de hacerlo así, tratá de hacerlo de esta manera. Fíjate acá, estás por ahí, estás fallando acá. Y él crece por tomar esas cosas más allá. Más allá de, de, de la orden mía o lo que sea. Siempre se, acer se acerca a un compañero y... vamos, Esto quiere que lo hagas así. Mm. Entonces eso también suma. Eh, un montón de veces explicando a los compañeros. Eh, les doy esa posibilidad también, ese espacio a los chicos que, que se hablen entre ellos porque saben la mayoría de lo que pido y por ahí si hay alguno que no lo entiende que se acerque, que lo hablen eh, nada, creo que de ese lado él te lo va a saber decir mejor que yo también eh... bueno, ya te tiraron la vida, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> no, yo creo que, que sí que yo nunca había trabajado con él si bien hace ya varios años que, que él quiere y yo también quiero estar en el mismo cuerpo técnico que él jugando, lo que sea no, no se sé, fue por varias circunstancias o decisiones por ahí que tomé. Y nada, yo creo que este año me sirvió mucho en lo personal. Eh, no solo por él también, porque él fue el que me motivaba, el que me incentivaba a que las cosas, sino por mis compañeros también, que ellos. Por ahí yo, los primeros, los primero, no sé, cinco meses, cuatro meses, me tiraba abajo, no me salía una y me tiraba abajo, me tiraba abajo, me tiraba <coughs> abajo. Y así estaba, que no me salía una, que me acuerdo que. No hacen un gol contra la catedral porque quise filtrar una pelota y quedé mal, quedé mal, no me salía una. Ese partido lo jugué mal, no me podía recuperar y ellos mismos la semana me decían que, que cambie eso, que lo tenía que cambiar. Y yo creo que fui entendiendo el, el, lo que ellos me daban también, que ellos me incentivaban, la, me daban la confianza de que si yo me equivoco, que vuelva a intentarlo de nuevo, que, que ya está, que ya pasó, que me saque la mochila de decir... Me equivoqué y me voy a seguir equivocando. Poner bueno, el otro día, creo que fue el, sí, el día que salimos campeones, hice un gol y después había dado, creo que los pases mal y yo ya me estaba tirando abajo de nuevo, me estaba tirando abajo. Y me acuerdo que venía Luca, mi compañero, Ale, y me decían, dale, dale, vas a seguir, seguí, seguí, seguir, vos podés. Y creo que fue al, a las jugadas, la pocas jugadas, que recupero y hacemos un gol. Y es como que me dio la confianza y de, de nuevo para de seguir. Mm. Y yo creo que si no hubiera sido por ellos también no sería la clase de jugador o lo que sea hoy. Recién viene, se me acerca un jugador y me dice: Dale, dale, vamos a seguir. ¿Es la verdad? ¿O te dice? No, es la verdad. No, no, no, es la verdad, es la verdad. Me acuerdo que daba, di los pases mal así y Sebi me estaba diciendo: Dale, ya está. y pidió minutos. Y no me olvido porque me dijo: Cambiá, me dice: Sacate la mochila. Y volvemos a entrar de nuevo y viene Lucas y me dice Dale hermano, dale que vos podés, vos podés, no te bajo niés Y yo creo que ahí también entendí que ellos me dan la confianza de, de eso e Eros, si tenés que elegir un gol del, del campeonato que hiciste, ¿cuál, ¿con cuál te quedás? Ya sabemos <risa> Y el que le hice más fuerte, faltando 20 segundos Aparte era un partido muy importante porque... Ellos creo que venían arriba nuestro, iban primero, nosotros íbamos segundos, y era ganar o ganar. Teníamos claro. que ganar, como sea, íbamos 4 a 4 faltaban 25 segundos, tiranme un pase y afuera del área Alan, lo dejé solo. Al ángulo fue. Vos, Toto, si tenés que elegir algún gol que, que hiciste en el, en el campeonato, el de mi <ríe> porque fue el único. <ríe> nah. Pero, bueno, bien, bien, con el campeonato, pará. Veníamos, veníamos, perdiendo 1 a 0. Claro, 1-1. a Te visitante, yo, yo no tenía que entrar, me parece, entré, entré casi de rebote. Y bueno. Pero entraste, en entrate, entraste y convertiste. Fue lindo gol, encima, fue lindo gol. Olvidate. ¿Vos, Leo, algún gol que hiciste? No, <risa> yo tengo dos goles. Muy bien, eh, de... pero... eh, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. De arco a arco, así, ¿cómo fue? Sí, los dos fueron de volea y, mm. no, me quedo con el primero, que fue contra Tapiales, porque era un partido bastante cerrado, que íbamos ganando dos a uno y nos tenían ahí haciendo el que era un jugador y, bueno, tuve yeah. la suerte de patear y lo... Ahí el ¿Y alguna tajada que vos decís, che, esto podría haber sido gol y, y salvaste las papas del equipo? O del defensor del último, digamos. Y, y pasa que Huracán fueron varias, ¿no? ese partido. Ese partido. La fue... la verdad que. Bien. Sí, fue al menos para mí el que mejor jugué, creo yo. Sí. Y, pero no sé, ahora que se me viene a la cabeza sacando ese partido, una sí. que. contra Alvear en San José, que fue la primera pelota de todas. Después. Bien. Acá acá Dylan, vos, ¿Con cuál, ¿con cuál gol te queda No me yo... digas que metiste un gol, solo gol. Ah, no, no, me... no, no, no, no, no, en la primera ronda creo que había hecho dos y mm. después en la segunda ronda remonté, pero yo creo que me quedo con el del fin de semana pasado. Contra qué? El, que... el caro que salimos campeones, que fue el primero para abrir el partido, porque encima tuvimos oportunidades, todo, y, y no podíamos hacer el gol, no podíamos hacer el gol. Y yo creo que también eso, sí. Me, me gustó, fue lindo por el momento, la gente, y, y nada, cómo se sintió, estuvo, estuvo bueno. Lo último que le pregunto a todos fue, cuando el árbitro sonó el silbato y se terminó el partido contra Miriñaque, ¿qué sintió cada uno de ustedes eh, en, en su corazón o lo, lo, que, o lo que fuese? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivieron en ese momento que el juez sonó el silbato? ¿Qué hizo cada uno y qué le pasó por dentro suyo a cada uno emocionalmente, no? y, y uff a mí me pasaron un montón de cosas yo no sé quería llorar pero no sé, se me pasaba todo por la cabeza emoción tristeza alegría todo y por circunstancias que pasaron en el año y pero nada yo creo que más allá de eso de la tristeza y todo eso lo dejé de lado y nada quería disfrutar con mis compañeros que era lo más lindo y y nada muy mucha, bien mucha emoción Leo no, eh, terminó el partido y la verdad es que no sabía qué hacer porque uh -huh. no sabes Entonces, lo primero que hice fue a salvar a, jugar, a los jugadores de ellos por el Muy partido. bien, muy bien. Y nada, cuando volví, ya, está, ya estábamos todos saltando y. <risa> Alboroto. Sí, ya, ya estaba, era una alegría inmensa. Uh -huh. Feliz. ¿Vos, Toto? Eh, personalmente, eh, fue un desahogo eh, porque nos había quedado la espina del año pasado. Uh -huh. Que la sufrí mucho, la verdad, cuando perdimos. Eh, y nada, yo creo que fue un desahogo también por eso y por todo el esfuerzo que hicimos durante el año todos eh, Yo creo que solo nosotros sabemos todas las cosas que hemos hecho y que hemos pasado Para, para que nada, al final terminemos de la manera que terminamos Y nada, muy feliz, muy feliz Bien, bien Acá el míster, ¿Qué, ¿qué pasó por tu cabeza, tus sentimientos y emociones? Cuando el juez sonó el silbato, me imagino... Ya te imagino. ¡Ah, <risa> ya te no, imagino! <risa> la, verdad que, la verdad que muy tranquilo. La verdad que mm. fue un desahogo, como dijo, dijeron ellos. Relajarse, ya está. Eh, objetivo cumplido. La verdad que nos habíamos quedado para esto. Mm. Entonces, eh, poder lograrlo para nosotros fue una alegría inmensa. Eh, fue muy difícil poder volver a... a a encaminarse y decir bueno ahí vamos de nuevo después de, después de perder una final eh, en lo personal fue muy difícil y, y uno y te, me habían sacado las ganas me había quedado sin ganas pero bueno un poco tomando distancia dije bueno vamos vamos de nuevo vamos a intentarlo no es la, la imagen que hay que dar es eh, caerse y quedarse ahí sino hay que volver a levantarse y, y dar pelea sabía que que íbamos a dar pelea y que íbamos a dar batalla hasta el final. Y bueno, no lo pudimos lograr, creo que, que, que más allá de la felicidad fue un desahogo y un poco de, de justicia por, por lo, que había, lo, que, lo que habíamos perdido, ¿no? El año sí, pasado sí. Que, que llegamos a una final eh, con bajas por COVID, habíamos llegado eh, sin Leo que era el capitán, sin Jere que era importante y creo que, que eso nosotros no... Nos bajonío y, y no pudimos sacar adelante el resultado que queríamos y bueno, y era volver a, a intentarlo. ¿no? Claro, claro, claro. Acá mi amigo, mi amigo Eros, ¿qué, qué, qué sentiste cuando el juez sonó el silbato contra, contra Miriñaque? Y sos uno de los campeones de, del futsal AFA en tercera división. Eh, y cuando sonó el silbato sentí mucha alegría y. No tristeza, sino que estaba muy contento. Pero nada. Pensaba en todos los entrenamientos que nos acabamos de frío, en terminar siempre a las 12 de la noche, y es un sacrificio enorme, y un esfuerzo también de cada uno de mis compañeros, y yo siento que lo tenemos bien merecido, muy contento. Bueno. bueno chicos, muchas gracias por este por este rato, que por este momento que nos hicieron pasar acá en la hora de Hurlingham, a, a mi viejo, a mí, a todos los vecinos, vecinas de Hurlingham que, que están del otro lado viendo viéndonos. Eh, le deseamos lo mejor a cada uno de ustedes deportivamente y personalmente familiarmente eh, y bueno, muchas gracias de verdad por haber venido este ratito y, y contarnos cómo, cómo le fue y felicitaciones por el campeonato Bueno, gracias principalmente a ustedes dos que siempre nos bancan, nos bancaron que siempre preguntándonos mandando mensajes, acompañando, apoyando la verdad que, que muy feliz de que nos acompañe gente como ustedes también y, y muy agradecido de de, que, de haberlos conocido principalmente y, y bueno, que nos sigan acompañando. Es un placer para nosotros y, y estamos muy agradecidos por todo el apoyo que, que nos brindaron años anteriores y, y que nos fueron brindando durante este último año. Muchas gracias de corazón. Bueno, esto, bueno, acá pasó la tercera división de, del Club Deportivo Burlingame, que salió campeón en la división C de Futsal AFA. Eh, espero que estén todos muy bien y que tengan muy buena semana